Vivo en una duermevela. Aunque pensando con una mente enfermiza y coja de equilibrio como la mía, yo vivo en un agujero negro. ¿Quién no ha sentido alguna vez la necesidad de correr, de romper con todo, de huir, de hacer su novillo con el solitario deseo de que el tiempo pase? En días me busco, en días me encuentro y en días me suicido. me he movido, pero no estoy donde estaba. Quiero saber si soy verdad o si me engaño. A veces camino solo, a veces la soledad me acompaña, a veces me río de mí, a veces la risa soy yo. A veces hablo, pero no me escucho. A veces escucho, pero no puedo hablar. A veces me callo. Y mi conciencia me escupe venenos de a 50 céntimos la garrafa. Y todo, todo porque a veces quiero ser yo, pero a veces me niego. Y entonces... Entonces sufro, sí, sufro, y mi corazón, hecho papel y lapicero, escribe renglones desesperados, mis ojos lloran arena, mi alma huye perseguida por mí mismo, mi sangre acaricia la esperanza, y al tocarla se hace costra, busco mis manos para protegerme, pero son de humo, un humo podrido, desdentado y yonqui, y todo porque a veces quiero ser yo, pero a veces me niego... A veces no sé quién soy, pero esta noche sí, esta noche soy el responsable de vuestro silencio y de vuestro murmullo. Esta noche soy un puto tarado y vosotros más por escucharme. Buenas noches, Madrid. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¡Hey! ¡Hey! Soy cada uno de los lugares en los que he estado. Soy los caminos que me quedan por recorrer. Soy los puentes que dinamito cuando me marcho. Que si tengo que volver ya volveré por otro lado. Soy un sueño en el que tengo una pesadilla por no poder soñar. Soy lo que me hace llorar y cuando lloro soy yo cada una de mis lágrimas. Soy los espasmos de una polla sin agujero. Soy la gangrena en unos pezones de miel. Soy la tristeza de una paja oscura. oscuras. Soy una muñeca hinchable buscando un alfiler. Soy el cartel de aforo completo de un taratorio. Soy la resaca de un abstemio de besos. Soy la necesidad de que algún día el amor mueva el mundo. Soy los sentimientos que os he arrancado esta noche. Soy un puto tarado. Y vosotros más por escucharme. Gracias, amigos. Buenas noches.